¿Cómo aguantar toda esta oscuridad? Me cuesta brillar, te pido vuelve ya O oh, me iré. ¿a dónde estás? El tiempo regresa a rezar una última vez Te encontraré, en el mismo lugar Cambiaré el cruel destino, yo por ti moriré. I love you. I love you.